Aquí estoy, su amigo Diomati. Pues aquí estaba haciendo un unboxing de Mosta. No, Mostad. es Mosta. Es Mosta. Y sí aún no he salido de viaje porque, pues, está un poco mal el clima. Así que, pues, a ver, en unos días. Y si me por lo menos, al menos tiene mi idea. Y bueno, aquí dice que, pues, obvio, es un mouse de tela con carga inalámbrica. Y, y lo más importante, los es Skype. Que y bueno, pues aquí está una parte negra y... Ah, es de... qué era? De... Deo 9.26 o algo así. Y dice RGB. Y bueno. Ah, configuraciones. Son de siete colores y tiene pulsante. Y lo mejor es que sí tiene garantía. Así que bueno. De momento, pues, vamos a abrirlo. Bueno, pues, abrimos esto por... Por acá. No puede ser. Esto ya será un poco diferente, ¿saben? ¿Por qué no lo voy a sacar esta vez? Como las demás veces, cuando he hecho unos unbavos. Ahora sí. Y bueno, hoy vamos voy a sacar. Bueno, para qué quiero lo mentir. Siempre voy a usar mi método tradicional Ahí está Os siento que tiene algo más Ah no soy puro cartón Entonces quítate Oh no me forza Ay no pero... Hola Ok What? Ok, eso es un poco más grande de lo que pensé Bueno, aquí está Unos puertos USB y... Ah, pues, se salió, sí Esto lo tiraré a la basura Bueno Aquí está Bueno, no se ve el bien de la cámara Bueno. Vamos a conectar Esto a los valores de 2 Pero pues no tengo Ni otra idea de dónde sacar. Y okay, bueno, aquí va a estar Bien, vamos a conectar esto y vamos a ver la magia what es perjave. no puede ser tiene luces ¡Arr! bueno pues vamos a quitar este tapetito lo siento me no ha servido de mucho pero nada mi te voy a poner acá vamos a esto uy perfecto sus para mí, eh. No, vamos a poner aquí el mouse. Y como esto es demasiado grande, creo que tendré que ponerlo al lado. No sé, es que estuvo un poco. Ay. Así que, pues, creo que tendré que ponerlo encima también. A veces. Y eso es un pequeño problema. Pero fuera de eso, pues se ve súper cool y me gusta. Así que, bueno. Y. Y me pregunto para qué sirve esto de aquí vamos a presionarlo ok eso es un poco diferente oh me gusta. Ah, esto es lo que viene en la caja ah es que tiene ay pero no sé si se ponga bien pero ahí dice que tiene mono pulsante así que ¿Cómo se explica por qué estás Okay. Wow, este ve es ultra cool esto. Ah, y está apagado. Y bueno, esto es muy genial. Aquí está el unboxing de esto. Sí, ahorita no me hice nada, pero bueno. Dale a buen like y suscríbanse. Y activen la campanita. Adiós.